Hola gente de YouTube, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra serie Chetando el Dominator o aumentándole su Combat Power. En el día de hoy vamos a hablar de todo el sistema de piedras de engaste para el arma Boy o cualquier otra arma. Así que voy a hablar un poquito sobre los porcentajes más importantes que puede dar cada una de estas piedras. Antes de empezar quiero resaltar que las piedras se dividen en tres colores, como los discos boy, las rojas, las azules y las amarillas. También están las otras piedras gigantes que se utilizan más que todo para una mejora muy alta. Así que sin más vamos a pasar a los porcentajes que nos puede dar cada una de estas. También hay que decir que las piedras de colores se dividen en tres calidades que son raras, élite y única, vamos a empezar desde la más baja calidad hasta la mayor y primero que todo quiero empezar por el color rojo, empezaremos por la Misty roja de calidad rara, así que quiero resaltar que diré los mejores porcentajes para mi punto de vista que te servirán para pv, así que empecemos hablando de esta piedra, esta piedra tiene un porcentaje mágico ataque de 1.1% o 1.2% Ataque físico o mágico de 0.6% o 0.7% Puntos de ataque físico o mágico puede darnos de 15, 30 y hasta 45 puntos Ahora daño en skill con 0.6% o 0.7% Daño crítico de 0.6% o 0.7% Daño a voz de 0.6% o 0.7% Nivel de ataque mágico y físico con 1.3% o 1.4% Ataque físico o mágico de 0.6% o 0.9% Puntos de ataque físico y mágico de 60, 75 o hasta 90. Daño en skill 0,8% o 0,9%. Daño crítico de 0,8% o 0,9%. Daño a voces de 0,8% o 0,9%. Nivel de ataque físico o mágico de 1.5% que sería la máxima ataque físico y mágico 1% puntos de ataque físico y mágico 105 o 120 o 135 o 100 daño en skill de 1% daño crítico de 1% y daño a voz de 1% ahora sigamos con el siguiente color que sería las místil de color azul. Empecemos con su más baja calidad rara. Aunque no lo crean, estas estadísticas también varían. Nivel de ataque mágico y físico de 0,6% o 0,7%. Ataque físico o mágico 1.1% o 1.2%. Puntos de ataque físico y mágico de 5 o 10, 15 puntos. Daño en skill. 1.1% o 1.2%. Daño crítico de 0.6% o 0.7%. Daño a voces de 1.1% o 1.2%. Nivel de ataque físico y mágico 0.8% o 0.9%. Ataque físico o mágico 1.3% o 1.4%. Puntos de ataque físico o mágico, 20, 25 o 30, daño en skill de 1.3% o 1.4%, daño crítico 0.8% o 0.9%, daño a voces 1.3% o 1.4%, nivel de ataque físico o mágico 1%, daño físico o mágico 1.5%, puntos de daño físico o mágico 35, 40, 45 o 50, daño en skill 1.5%, daño crítico 1%, daño a voces 1.5%, ahora por último vamos a las siguientes piedras de color amarillo y empezamos con su más baja calidad las raras, nivel de daño físico o mágico 0,6% o 0,7% Daño físico o mágico 0,6% o 0,7% Puntos de daño en físico o mágico 5 o 10 o 15 Daño en skill 0,6% o 0,7% Daño crítico 1,1% o 1,2% Daño a voces 0,6% o 0,7%. Nivel de daño físico o mágico, 0,8% o 0,9%. Daño físico o mágico, 0,8% o 0,9%. Puntos de daño físicos o mágicos, 20, 25 o 30. Daño en skill, 0,8% o 0,9%. Daño crítico 1.3% o 1.4%. Daño a voces 0.8% o 0.9%. Nivel de daño físico o mágico 1%. Daño físico o mágico 1%. Puntos de daño físico o mágico 35, 40, 45 o 50. Daño en skill 1%. Crítico 1%. 1.5% Daño a voces 1% Ahora continuaremos con las piedras gigantes Que aunque no las tenga en mi inventario Se las dejaré en pantalla justo ahora Y vamos a empezar con las de menor calidad Las raras Nivel de ataque físico o mágico 2% Daño físico o mágico 2% Puntos de daño físico o mágico 200 Daño en skill 2% Daño crítico 2% Daño a voces, 2%. Nivel de daño físico o mágico, 4%. Daño físico o mágico, 3%. Puntos de daño físico o mágico, 300. Daño en skill, 3%. Daño en crítico, 3%. Daño en voces, 3%. Nivel de daño físico o mágico, 6%. Daño físico o mágico, 5%. Puntos de daño físico mágico 500. Daño en skill 5%. Daño en crítico 5%. Daño en voces 5%. Bueno chicos, les voy a resumir un poquito de todo esto. ¿Qué piedras vienen mejor? ¿En qué estadísticas? De todo lo que he dicho, las rojas son mejores en el nivel de daño físico mágico porque pueden alcanzar un porcentaje de 1.5%. Las azules. Las azules pueden ser buenas en daño físico o mágico o en daño a skill o en daño a voces. Con esas les puede salir un porcentaje de 1.5 que sería el máximo. Amarillas serían las mejores para el daño a crítico. Quiero engastar mi arma de nivel 11 con estas piedras que he comprado de diferentes calidades, como pueden ver. Pero de todo lo vamos a cambiar a físico, de, descartando un poquito los que ya están de critical y daño a skill. Así que sin más, vamos a probar nos sale. A ver, empecemos. Esta no es recomendable cambiarla si tienen la de disco hoy, porque les da un 3%, que eso es mucho. A ver, empezamos por. Esta es la que más me va a doler, así que vamos a dejarla un poquito para el último. Voy a intentar cambiar esta. A un daño físico. Nada. Para la celite. Daño a voz No me interesa, lo que estoy buscando es esta. Me viene genial. Ataque físico más 1.4%. Genial, aplicar Ahora continuemos con esta A ver si tenemos verde. Puntos, no me interesan los puntos Vamos a jugar con las únicas Daño reducido mm, Esta me venía genial, pero no necesito Esta, pero no en puntos no Es preferible que busquen la... pues no en porcentajes y no en puntos A ver... Otra vez no, no me interesan los puntos mm, Esta la voy a dejar de momento Y vamos a cambiar Esta que sería la última No me interesa Tampoco, nada Y pues nada, así Vamos a descartar este cambio y la dejamos así Para luego cambiarla Continuemos con las azules que no me interesa cambiar esta es la más baja así que vamos a intentar buscar algo que nos salga decente vamos a ver las élite nada por último las únicas defense no me interesa tampoco están muy malos porcentajes no vida tampoco Oh, esta está bien. Daño a bolsas es 1.5%. Esta la voy a aplicar. Porque es la mejor que me ha salido hasta ahora. Y continuamos cambiando. Vamos a cambiar esta, que tampoco me interesa mucho. No. Oh, esta. Aplicar. A ver, ¿cuál cambiamos? Crítica 1% y vamos a intentar cambiar esta. Aunque solo me queda una piedra, pero... No era lo que quería así que lo descartamos y por último vamos con las de color amarillo a ver esta me interesa cambiar la vamos a probar con las raras nada, no oh, esta esta la voy a aplicar de momento no ni tampoco nada bueno así cual otra queremos cambiar creo que de momento esta también no me interesa buscamos daño físico porque el dominator es daño físico no sale nada bueno, la única mágico doble ataque defensa ataque rápido, no, no, me interesa tampoco no, quiero daño pues nada, lo descartamos y así vamos a dejar un poquito la voy aunque la iré cambiando poco a poco a físico toda Así que hasta aquí queda el tutorial chicos, muchísimas gracias por ver Y ya saben, pueden suscribirse para no perderse de nada más Que continuaremos subiendo este dominator hasta lo máximo Así que muchas gracias por ver Antes de irme chicos, los quiero invitar a suscribirse porque no simplemente es un apoyo al canal También es motivación para mí mismo para seguir creando contenido Suscríbanse para no perderse de nada Y si llegamos a la cifra de mil suscriptores Pienso... Sortear este amuleto más 10 en el servidor hoy, así que chicos si quieren próximamente este sorteo tienen que suscribirse para no perderse nada más, que habrán muchos más tutoriales y esta serie continuará, así que muchas gracias por ver y adiós.